Con palabras de aliento me instruiste, Señor, para llevar al cansado un consuelo. Y al despertar la mañana me hace sentir dispuesto y con mi oído atento para escuchar. No he puesto resistencia a la luz de tu entendimiento Por eso ofrezco mi espalda para el azote cruento Si alguien quiere mesar mi barba aquí mi rostro y si escupe acepto Escuchar esos insultos sin replicar Ante el dolor y la afrenta tengo una coraza Puesta sólido como la roca, bien firme me mantendré. Contigo siempre a mi lado, no quedaré en vergüenza. Si alguien pretende acusarme, eres tú mi juez. No he puesto resistencia a la luz de tu entendimiento. Por eso ofrezco mi espalda para el azote cruento. Si alguien quiere besar mi barba, aquí mi rostro y si escupe, acepto escuchar esos insultos sin replicar. Ante el dolor y la frente tengo una coraza puesta.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 Porque eres tú mi escudo y mi fortaleza, ¿quién puede condenarme si eres tú mi juez? Porque eres tú mi escudo y mi fortaleza, ¿quién puede condenarme si eres tú mi juez? Pa Parana, Parana, Parana, Parana, ra ra. Parana, Parana, Parana, Parana, Parana, ra ra. Pa Parana, Parana, Parana, ra ra. Pa ra ra.